Bienvenidos a la escuela primaria St. Anthony Park. Soy la directora Karen Duke y les voy a contar un poco sobre nuestra escuela. Saint Anthony Park es una escuela nacional Blue Ribbon de excelencia. Tenemos una larga trayectoria de rigurosa educación académica y programas de enriquecimiento de alta calidad. En 2018 nuestro edificio fue completamente remodelado y expandido para crear hermosos espacios de aprendizaje flexibles y llenos de luz para cada uno de nuestros 550 estudiantes. Desde el primer día de Jardín de Infantes, haremos que la transición de sus hijos a la escuela primaria sea divertida y atractiva. Nuestro equipo de Jardín de Infantes se enfocará en conocer las fortalezas de los estudiantes y construir una comunidad de aprendizaje y enseñar hábitos y rutinas escolares. Nuestros maestros de Jardín de Infantes, altamente experimentados y capacitados, enseñan un plan de estudios basado en aprendizajes y descubrimientos activos, con gran parte del día dedicado al trabajo central, instrucción en grupos pequeños y actividades de aprendizaje independiente. Sin tanto, el parque es un lugar tranquilo y acogedor para toda la comunidad. Los niños se sienten seguros para experimentar y aprender y cometer errores y crecer a partir de ellos. Los niños son conocidos y reconocidos por su autenticidad y hay muchos adultos con quienes establecen fuertes conexiones. Especialistas en Ciencia, Educación Física, Arte y Música inspiran a los estudiantes más allá de sus clases básicas. Nuestra increíble Asociación Escolar de St. Anthony Park ayuda a proporcionar enriquecimiento a través de excursiones, residencias de artistas, conciertos, eventos comunitarios, materiales y equipos, biblioteca y nuestro bosque escolar y muchas otras actividades durante y después de la escuela. La Feria de Ciencias Anual y las Noches de Ciencia en Familia son los favoritos de toda la comunidad. Cientos de voluntarios trabajan con nosotros durante todo el año, proporcionan tutoría, recaudan fondos y organizan eventos especiales como el Festival de Otoño, Arte de Aventura, Club de Carreras, Día de Pista y Campo y el Popular Carnaval de Primavera, que tiene más de 50 años. Nuestra instrucción académica es de primer nivel y nuestros estudiantes habitualmente obtienen puntuaciones altas sobre evaluaciones estandarizadas. El personal capacitado y atento diferencia las actividades de aprendizaje para proporcionar el nivel adecuado de desafío y apoyo para que nuestros estudiantes cumplan y superen los estándares. Mientras desafiamos a nuestros estudiantes, lo hacemos durante un día salpicado de risas, muchas tradiciones y un fuerte sentido de pertenencia a un grupo muy especial. El conocimiento social y emocional es igual de importante para nosotros como académicos. Nuestra diversidad es una de nuestras mayores fortalezas. Leemos libros y hablamos con los niños durante todo el año sobre respetar todos los diferentes orígenes y perspectivas. Nos esforzamos todos los días por hacer de St. Anthony Park una comunidad de aprendizaje antirracista donde todos son vistos, acogidos y celebrados por quienes son. La experiencia de sus hijos en Saint Anthony Park incluirá un edificio bellamente renovado con espacios de aprendizaje flexibles y llenos de luz. Especialistas en ciencias, educación física, arte y música inspiran a los estudiantes más allá de sus clases básicas. Un cuerpo estudiantil diverso con más de 20 lenguas maternas. Familias y miembros de la comunidad activos y solidarios. Excursiones, residencias de artistas, conciertos y nuestro bosque escolar y muchas otras actividades durante y después de la escuela. También ofrecemos un día extendido para aprendizaje o EDL, incluida la banda para los grados cuarto y quinto. Cuidado después de la escuela, Discovery Club, basado en tarifas y programas extracurriculares de educación comunitaria en lenguas extranjeras, artes, ciencias y tecnología. Gracias por tomarse el tiempo para aprender sobre St. Anthony Park. Esperamos darle la bienvenida a nuestra escuela. Visite spps.org barra Anthony o visite spps.org apply para obtener más información.